Con el objetivo de tratar desde diferentes vertientes el tema de la ideología de género, el Obispado de San Francisco de Macurís realizó un panel en donde se desglosó el tema desde la esfera neurociencia, la moral y la geología, haciendo hincapié en que independientemente de las iniciativas, el género es y seguirá siendo hombre y mujer. No hay gente trans, no hay gente trans, género, hey, eh, no, no hay gente trans. Para la ciencia no hay, son inventos ¿Eh? ¿Usted puede? En medio del encuentro, los panelistas fijaron su postura en torno a la necesidad de la igualdad y equidad de género, más no a la aplicación en las aulas de la ideología. 2030, el número 5 es precisamente igualdad de género y nos habla de igualdad de género como el deseo de que no haya discriminación entre hombres, mujeres y niños.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 Recordamos que el tema ha ocupado la palestra pública luego de la Orden Departamental 33-2019. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.